¿Son verdad las extraordinarias historias de rayos? Ni al más usado de los curanderos se le hubiera ocurrido el siguiente método para poder sanar a un hombre de la sordera y la ceguera. Edwin Robinson era un camionero de 53 años que sufrió un accidente que lo dejó ciego y sordo. Los médicos le dijeron que no volvería a ver ni a escuchar, por lo que se convirtió en un discapacitado sin esperanza. Pero un día lluvioso de junio de 1980... Robinson tuvo el impulso de salir a revisar cómo se encontraba su gallo... Que se encontraba afuera junto al garage de su casa en Maine. Para guiarse llevaba como de costumbre su bastón de aluminio... Y al pasar bajo un álamo... Sintió una descarga que lo hizo quedarse inconsciente. Un rayo lo había golpeado electrocutándolo por completo. Pese a lo que parecería una desgracia... Robinson sobrevivió, y minutos después de recobrar la memoria, quedó profundamente sorprendido al darse cuenta que podía ver perfectamente y también había recuperado el oído. Albert Moulton, su oftalmólogo, no pudo explicar lo ocurrido. Solo atinó a decir que había sido un milagro y que las descargas hacen cosas extrañas. Increíble historia de sanación. Pero por muy efectiva que esta parezca, nadie debería de intentarlo, los rayos son tan misteriosos y extraordinarios que aún hacen cosas aún más sorprendentes, por ejemplo, tatuajes. En 1596 una tormenta sorprendió al pueblo de Wells en Inglaterra, un rayo cayó en la catedral de la localidad a mitad de misa, todos los presentes ahí sufrieron la fuerza del rayo que los arrojó al piso tambaleantes poco a poco comenzaron a ponerse en pie y a revisarse si tenían alguna clase de herida pero lo que descubrieron al descubrirse la piel fue algo inimaginable sobre muchos de ellos se habían plasmado la cruz de altar de la iglesia como si sus cuerpos hubieran sido el lienzo de un tatuaje de electricidad o como si aquel inesperado rayo hubiera dejado un negativo de fotografía en sus cuerpos el obispo tenía la marca al igual que otros feligreses en partes como los hombros, la espalda y el pecho. Esta fue una evidencia de los dibujos hechos por rayos que son llamados ahora como queranografía. Muchos de los desdichados que les ha caído un rayo han resultado con diversas marcas o patrones de dibujo. Uno de los casos más extraños es el de una mujer estadounidense que se encontraba cerca de su ventana en su casa de Morgantown, Kentucky, en 1872. Cuando de pronto, cayó un rayo muy cerca, provocando que quedara inconsciente. Al recuperar la memoria y revisar que se encontraba bien, descubrió en su pecho la clara imagen del árbol de aliento que estaba muy cerca de su ventana. Similar caso le sucedió a un marinero a bordo del bergantín italiano Buon Servo. Un rayo lo alcanzó mientras realizaba labores y desafortunadamente lo mató. Sus compañeros, al tratar de auxiliarlo, encontraron que en la espalda tenía grabada una herradura, idéntica a una que se encontraba clavada en el mástil del barco. La cranografía es uno de los fenómenos menos estudiados y más difíciles de que ocurran, el tema es tan oculto que casi es completamente desconocido. Un misterioso depredador estaba matando al ganado de una forma nunca antes vista. Así que todas las personas en aquella época comenzaron a tener mucho miedo al cuidar a sus animales domésticos y en los poblados a los animales de granja. Sería el comienzo de un ray de muerte y sangre que perduraría décadas y abarcaría a todo el continente. Difícil es que a alguien le caiga un rayo, pero más difícil que a alguien le caigan dos rayos. Tres ya sería imperoceptible. Sin embargo, la historia del mayor Sumenford es completamente extraordinaria. Sumenford era un oficial británico que en 1918 salió volando de su caballo en plena batalla debido a la caída de un rayo, lo que lo dejó paralizado de la cintura para abajo. En 1924, mientras pescaba en un río, otro rayo cayó en el árbol donde se encontraba, paralizándole el lado derecho de su cuerpo. Seis años más tarde, paseaba por el parque cuando, nuevamente, un rayo lo alcanzó paralizándolo por completo, y dos años más tarde, moriría. Pero aquí no termina la historia. Como si el hombre hubiera tenido una maldición del mismísimo Zeus, cuatro años más tarde otro rayo cayó en su tumba, partiendo la lápida. Entonces, La probabilidad de sufrir la caída de un rayo en toda la vida es de una entre 12.000 probabilidades. Asimismo, ser golpeado por un rayo no implica necesariamente la muerte. De hecho, hasta el 90% de las personas que sufren tal evento sobreviven. Sin embargo, estas personas sí sufren de un fenómeno en común. Una secuela llamada Figuras de Lichtenberg marcas en la piel similar a ramificaciones que se distinguen a lo que pudiera ser un tatuaje con la técnica de escarificación, debido a la ruptura de los vasos capilares. Afortunadamente desaparecen días después. Si estas historias están o increíbles, hay otras que merecen ser contadas en este video, como la de récord Guinness de Roy Sullivan, el pararrayos humano. Roy Sullivan entró al libro de récord Guinness al convertirse en el para rayos humanos después de recibir el golpe de siete rayos a lo largo de su vida. Nació el 7 de febrero de 1912 y nadie pensaría lo que Roy sufriría. En 1942, estando en una torre de vigilancia, le cayó el primer rayo, lo que le hizo perder la uña del dedo gordo del pie. En 1969, un rayo le cayó mientras manejaba su camioneta, en esta ocasión sus cejas se quemaron y terminó inconsciente. En 1970, un rayo le quemó el hombro al estar en la puerta de su casa. Dos años después, en 1972, siendo guardaparques, un rayo le cayó quemándole el cabello. En 1973, un rayo le cayó en la cabeza haciéndolo volar del jeep que conducía. Esta vez sintió que moriría. El sexto rayo le cayó en 1974. Esta vez Sullivan trató de escapar alejándose de una nube amenazante, pero nuevamente el rayo lo impactó dejándolo inconsciente. En 1977, a las orillas del lago del parque, le cayó el último rayo, que le causó quemaduras en el estómago y pecho. Sobrevivió a siete rayos, pero quien lo conocía afirman que quedó con secuelas. La más notable en su forma de ser. Se convirtió en una persona malhumorada y deprimente, a lo cual no pudo reponerse. Y en 1983, él mismo se quitó la vida con su propia arma reglamentaria. Los rayos no solo dejan su firma en el cuerpo de las personas, también dejan marcas en el suelo donde caen. Es como si dejaran una fotografía de su propia forma. Algo muy curioso y extraño, como vemos en estas imágenes. Cuando le dieron play a este video quizá no se esperaban las historias que hoy conocieron, pero ahora entienden la pregunta que nos trajo hasta aquí. ¿Son verdaderas las extraordinarias historias de Rayos? La respuesta es sí. Y como lo dijo el genial Robert L. Ripley, aunque usted no lo crea. Recuerden que tengo otro canal de objetos increíbles en donde les cuento todas las historias de donde los he encontrado y de mis colecciones, voy a Tianguis y demás y yo otro canal en donde vamos a hacer exploraciones donde hacemos viajes y ustedes me acompañan en la aventura voy a dejar los links en la descripción de este video igual todas mis redes sociales y no se olviden de seguirme en mi podcast oficial de Spotify Misterios Nocturnos y por si esto no fuera poco también nos vemos en History Channel en el programa Lo Inexplicable. Mi nombre es oxla Castro, nos vemos en el siguiente video. Recuerden que cada miércoles y cada sábado hay un video nuevo. Hasta la próxima.